...caminando Pollito Pito por el campo. Cuando de pronto... Buenos días, Pochito Pito. ¿Dónde vas tan tempranito? El cielo se va a caer y el rey lo debe saber. Voy de prisa a darle la noticia. Oh. Imagínense, cuando a uno le dicen que ha pasado una cosa muy grave, no hay tiempo para andar preguntando mucho. Ah, pues yo voy también.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 Porque porque pues porque me cayó una ciruela en la cabeza. ¿Eh? Y colorín colorado este cuento se ha acabado. No hay que creer ciegamente herramienta, ¿eh? ¡halla la gente! pero si el cielo se va a caer, no seas indiferente! ¡No que te que no se oye, el cielo se va a caer! ¡Hay que decírselo al rey, ¡El cielo se...